de acá, adentro Lo más escondido que se pueda Pondría, si, si lo quisiese hacer bien Pondría una instalación eléctrica, pero Ustedes saben, esta no es mi casa Y todas estas cosas, después planeo Llevármela, ahí Y para acá ahí No está tan tenso y Oficialmente tenemos electricidad En la bodega Lo cual es muy bueno, y este cable Acá arriba el Jimny que ha estacionado acá, pero el Jimny no tiene esta altura. Me quiero preocupar de algo que me ha tenido la mente ocupada hace rato y es que el portón, como ustedes bien me dijeron, está cayendo. Lo apuntalé de la peor ah, ya era hasta el tiro. Lo apuntalé de la peor manera que se me puede haber ocurrido, ocupando lo que tenía disponible, pero. se ajustó muy fácil porque acá ya está topado ahí están topadas las puertas cacha como aquí atrás la y esto es nuestro nuevo cierre temporal con los pernitos pasa por aquí y pasa por acá y así no hay que andar arrastrando la cuerda esto no aguantaba el viento tenemos que hacer un sistema mejor acá pero todo su tiempo Ya, eh, la lluvia ha ablandado tanto todo que lo pude levantar un montón Este es el que estaba más caído y ahora quedó a esa altura Este de aquí, el Joaco, pasó con una pura puerta abierta Y pasó por acá y se cacha que todavía está muy blando Y eso mismo está pasando acá porque estos fueron tremendos hoyos que hicimos Y ahora recién se están eh, asentando, así es que voy a poner una roca ahí Y voy a mantener estos tensores un buen tiempo hasta que esto seque, porque no está realmente duro acá vamos a meter esta cuña que tenía guardada por el momento acá este está blandito y todo lo que aprendimos haciendo la estación de lavado esto me lo habían recomendado un montón en YouTube y lo había empezado a hacer pero pero lo dejé de lado por el tema de que nos estábamos inundando. Entonces, no, este, este se me había olvidado. Antes de esto siempre se me olvida un paso. Antes de esto vamos a traer el el tate quieto. No, cara fuerte. peligrando en verdad. Hay mucha energía la que lleva el palo. Muy bien. Y ahora sí le podemos tirar tierra encima. Aquí donde más hemos pisado no se ha alcanzado a secar y se está compactando. No es como que haya noyos, pero hay bajitos en algunas pizzas. Ya, ordenamos un poco. Esto lo vamos a sacar de acá. Esto venía con el terreno. <ríe> y pretendía arreglarla, pero igual estaba bastante hecha bolsa. Quizás hagamos algo con ella después. <ríe> ahí está ahí. poco de vida cachete que estoy haciendo acá para dónde vas como es las patas como que flotara oh, a buscar oh, bacán. con permiso aquí voy yo y mis mil pies tenemos una mesa ya no vamos a estar trabajando en el piso tenemos un enchufe esto empieza a cobrar sentido extrañada tanto una mesa para cortar Oh, ese cajón va a ser tan cómodo Hay barro, hay posibilidad de inundación Hay una bodega por terminar y reforzar Pero bueno, tenemos mesa Escuchate cómo está todo congelado ¿Qué onda esta Lo veo y no lo creo Digan lo que quieran, pero... Estás tan limpia, me da tanta pena lo que te voy a hacer Permiso Oh, le eché a ir a los neumáticos, le metí presión a las suspensiones. Oh, hace mucho frío. Acá no creo que me pueda meter. No, parece que sí. Oh, me cambió. No. No me cambié la zapatilla. Cambio zapatilla. Ion. La que like ¡Me tengo ganas de... ¿Dónde podría tratar de subir? No se puede andar nada acá. Segundo intento. Esto no está listo, pero para nada. Está todo... Está todo congelado. Por la huella de la máquina Me debería poner la antiparra <ríe> Barro oh, oh, oh. Oh. ¿Mi antiparra? Mi antiparra no tiene ni un barro Todo funcionó brutal Cache, ¿por ¿Dónde pasamos? Se enterró pero... Uff. Tengo unas ganas de andar que no me las puedo Acá despejamos la vez pasada No, voy a ser un vanijo, pero no, no llego. No, no. ¿Cómo quedar lleno de barro al lado de la casa en dos segundos? Acá no se puede ni andar, acá tiene que haber una línea de salto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo para dónde moverme. Por ahí, oh, voy a dejar mis zapatillas para la pata. No hay problema. Uh, uh, le pasó un palo cortado en la terraza. Viendo un huevón ocioso. Dejar su bicicleta para la patada Y yo mismo Riders ready oh, Esto está, uh! está refaloso. Wow. Manual oh. Ahí sí que hay corto de Tirón Y te hay de punta Hombre muerto ¿Qué vamos, No se puede hacer nada acá. Hasta había hecho esto el otro día A modo de mini rampita Está muy.. todavía no se seca. A esta propiedad le sale agua y no le llega sol. Oh. Uy, mi pata cambio. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi pata cambio mi disco en realidad. Uh. Wow, no está la canaleta Ya no se puede andar acá Creo que es una buena idea sacar la máquina de ahí Y despejar un poco de rama Hagamos la línea técnica estoy moviendo mucho el árbol Me voy a pitar el freno Esta es la pasada más Tetris del mundo Hazte la han subido que falta harto bueno. Y ya no tengo ni siquiera donde lavar esta cuestión porque... Sí. ¿Qué tan en el sur hay que estar? El nivel del agua acá está, Esto está duro, eso es bueno, está bastante duro comparado con las veces pasadas, y el nivel acá está bajito. Esta zanja pensaba en redireccionar todo para allá, pero la voy a mantener porque es un muy buen despiche. Ahora el problema viene allá arriba, este segmento acá debajo de los saltos sigue mojado. Y mojado por harto. Caché ese chorro. <risa> oh, ya, eh, acá... Me voy a tener que meter acá con la máquina sí o sí, así es que esto lo quiero profundizar. Para ver que me drene lo más posible para abajo. Aquí, oh, qué lindo el sol, bueno. Cáchate. Vamos a tratar de hacer una diferencia a nivel más grande porque podemos. Así es que, si se puede hacer, hay que hacerlo pero la reparación grande es toda esta línea de aquí hasta allá porque debajo de esto hay un pantano y de eso nos tenemos que ocupar aquí el agua sigue corriendo bien aquí bien también aquí también estamos bien ¿Cachai cómo sale el agua ahí hay una poza pero a veces hay que drenarlo con la pala y esto de acá sigue corriendo bien aquí estamos Bien también, se está ocupando todo el sistema. Aquí estamos bien, por aquí, eso debe ser posa por lluvia, no, le corre agua por allá arriba. ¿De dónde sale esa agua? Ahí estamos mal, y aquí estamos bastante bien. El patio se sigue inundando, pero eso ya no me preocupa hasta que haga la modificación de acá. Pero esto estamos bastante mal. Aquí se está eh, nuestro estacionamiento se está blandando cada vez más. Estas son las huellas del Jimny de la Valentina. Si el Jimny de la Vale se hunde, la rampa pasaría abajo. Acá estamos blandos también. Acá se ha endurecido pero no está full y esta es la parte que me preocupa. En cualquier parte de ahí arriba podemos hacer un saltito de bicicleta y pasar volando una sequía, pero acá nos está ablandando el piso, así es que... Hemos corrido todas estas salsambras que estaban acá al medio. No hay nada que hacer al respecto, lo único que podemos hacer es guiar toda esta agua que está saliendo acá. No ha estado fácil, pero hay que convivir con esto, así es que... Hacer lo mejor que se pueda ¿no? Vamos a intentar hacer algo que no le tengo nada de fe <ríe> Así que <ríe> Se graba Ya carrito Tuviste la mala suerte tía No lo puedo sacar por allá No lo puedo sacar por acá Lo voy a tener que sacar por al lado de este Pero hay un barro brutal Y muy poco espacio Por aquí, por aquí Al lado. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Ush. Lo atajó el peralte bien. Creo que ya pasamos lo peor. <risa> O oh, oh, oh, el medio espacio que se liberó acá boy. Cáchate Ya, antes de hacer cualquier cosa acá tengo que ir a echar petróleo Estuve profundizando un poco más esta sequía y rápidamente encontré varias vertientes más. Aquí sale agua, allá sale agua y allá sale agua. Creo que esto técnicamente se llama manantiales es agua que queda atrapada entre sedimentos que son permeables y sedimentos que son impermeables. Estoy arriba de un montículo de tierra y la zanja está allá abajo. Eh, desde aquí debería tratar de cavar para allá, pero es súper peligroso porque me va a apoyar mucho en esta esquina. Y eh, debajo de la oruga ahí hay... Ahí metro y medio, dos metros de cortado hasta el agua. Pero tengo que hacer el corte igual, así es que voy a seguir trabajando y les voy a mostrar cómo queda, porque esto va a ser un trabajo muy largo y no puedo poner un time lapse afuera por la lluvia. Ah. Estaba haciendo esto y preferí venir a grabarlo porque una explicación no le hace justicia Hicimos una zanja está drenando brutal Y agarré varias vertientes o manantiales allá arriba El tema es que no puedo llegar allá porque estoy enterrado <risa> Y quiero, quiero bajar esa posa para que no se vaya hacia abajo Espero que esto solucione el problema definitivamente, porque no ha sido menor. Y justo cuando estaba pensando en cómo les podría explicar lo que está pasando ahora, se puso a llover, así que me puse el impermeable. Ah, y ese palo es mi trípode, ¿eh? Se llama pala también. Y estas son las arenas movadizas que estoy pisando. Que es tierra saturada. Esto es lo que dejó la máquina cuando saqué agua con barro allá abajo. Y estoy enterrado hasta la estaba enterrado lo que más me dio risa es que estaba enterrado acá y se puso a llover y estoy con, estaba con polerón la paradoja era sal lento y mojate o, o sal rápido y arriesgate a quedar como tus botas acá me tengo que meter no traje tri porque no traje nada pero acá me tengo que meter y bajar este nivel porque acá hay una pendiente bacán para allá voy a seguir con esto que está oh, está súper profundo Man, estoy, estoy a la altura de la zanja estoy... mi, mi hombro está ahí Estaba metido a carría con la máquina Una locura Por ahí creo que ya agarré todo, espero Y no sé qué vamos a hacer con el gap Y con este salto porque ahora está todo muy deformado ah, Y las zarzamora de acá las eliminamos Y esas tienen que pasar al cerco Tengo muchas cosas por hacer Mañana jueves y no hay video No me dio Tuve que arreglar demasiado, weón. Pues. Ya, lo acabo de abrir a full Está lleno de, de manantiales Y acá está corriendo el agua de abajo mío Hay agua cayendo ahí Hay agua cayendo acá estoy seguro Hay agua cayendo ahí Y hay agua que sale ahí atrás Que esa metinca que era la que llegaba para acá Y esa es la que quería solucionar porque según la altura que veo Me hace sentido, si solucionamos todo desde acá Vamos a tener que hacer mucho menos trabajo hacia allá. Y no vamos a estar saturados de agua porque una vez que empieza a saturar se empieza a ablandar y, y el terreno es imposible, no, no se puede. Oh, esta, y esta weá metí. Si me, te metí ahí con bota eres hombre muerto, no te va a soltar más. La, la máquina estaba acá al lado de nosotros. Y eso está a esta altura. Es <ríe> una locura. Esa base que me dan ganas de hacer pipí. Esa es la puerta de entrada. Entró, wey, de afuera. Estas canaletas se tapan todo el tiempo. Acá ya está creciendo musgo. Muco, como le diría yo. musgo. Mismo, mismo. ¿Qué pasó con la S en Chile? Como que Chile dijo, no más S. Porque si es que yo me pongo a hablar así, sonaría demasiado extraño. Porque es un, Oh, ¿está el portón abierto? Esto tiene perfecto sentido. Ayer en la noche, de hecho, me impresiona que no esté destruido. Porque ayer en la noche corrió un viento, de hecho la bodega no, ni la miré, pero está completa. Ayer corrió un viento. ¡Guau! ¡Wow! Yo estaba en la cama y escuchaba el viento afuera y decía, la bodega no tiene posibilidad contra esto. Y ahora que veo el portón también habría pensado que no tenía posibilidad, pero está en una sola pieza. Estoy bastante orgulloso de mis construcciones. Ese es un nuevo marinero, súper fácil de hacer y si se aprieta es re fácil sacarlo porque apretáis estos dos para allá, estos dos para acá. No sé si alguien me entendió. Esta es la caminata matutina que no hago todos los días, pero de repente la hago. Para ver en qué estamos. Este sigue corriendo bien. Ayer bajé mucho el nivel, me metí con botas ahí adentro. <risa> acá ayer no se podía caminar, ahora por último puedo caminar. Y va? pitilla, pero puedo... uh, llovió un montón también. Cacha como cae el agua. Ya, bacán, ¿eh? Está corriendo brutal. Cacha como cae el agua ya. Estas son mis pisadas de ayer. Se apretó. No, no está duro, obviamente, estoy enterrando, pero ayer no, acá no podía, acá no me podría haber metido y ahora puedo caminar. El agua, el la tierra acá estaba saturada y no se podía caminar. ¿Cachai como cae el agua ahí. Estoy seguro que en unos días voy a estar demasiado contento de haber hecho este... Cache como corre el agua. Cacha como me entierro. Corre mucha agua desde allá arriba y esta zanja no era tan larga. Llegaba un poquito más atrás que este árbol, de Ahora tiene como 5 metros más para allá. La prueba de fuego es ver si es que ahí hay agua o no. Pero esto no me quiero soltar. Uh! Oh, no tengo la pala para firmarme, la otra pata está enterrada, voy a sacarla, no puedo sacar mi primero el tobillo, después la punta, no, esto no, hay que darle un par de días más para que seque, que en qué posición estoy, bro? punta tobillo, tobillo punta, oh, mi botita, o sea, aquí estaba, oh, acá sigue saliendo agua, Oh, esta agua corre, de todas maneras corre güey. ¿Corre o no corre? Esa es la pregunta de, de Rigor Corre todo el rato No, corre despacio Yo tenía una idea más o menos De cómo íbamos a hacer unas pistas acá, pero... Mi plan se está viendo saboteado ...por un millón de manantiales que salen del piso. Esto es lo que queda de ripio. No es poco, pero lo quiero hacer fundir al máximo. Así es que tenemos un plan para eso y... ...sí, acá el agua. De todas maneras está corriendo. Si sí, yo piso ahí, se ve claramente... ...sale agua por todos lados. Mi intención era... no, esto no... esto lo vamos a tener que profundizar acá para ver que no se trata de dejar esto perfecto se trata de dejarlo operativo y, y no está fácil está, está todo el terreno saturado de agua allá abajo de hecho ya perdí la, la esperanza de hacer un pantrack porque el agua sale de ahí mismo no es ni siquiera que se vaya de aquí hacia abajo y hacia allá es que sale de allá como sale de acá sí. si no pregúntenle a mi amigo míralo y acá también está saliendo agua ahí ya viene corriendo el agua por ahí también sale agua acá también hay otro brote aquí ya tenemos un río aquí está corriendo más agua este de acá no ha parado Esto lo movimos hace rato así es que se debería poder pisar si ¿Sí? vamos a tener que ocupar esto a nuestro favor nadie dijo que iba a ser uh, fácil y estas canaletas siguen dando pena acá No tirar en el piso aún y hoy día no entró agua a la casa espero que haya sido el viento porque se metió por esta unión que parece que está más baja derecho para adentro esto es lo que me refería el agua sale de ahí mismo, no, no es que se vaya por aquí para allá, ese es un brazo más. Pero ahí, eso es pantano. Pantano del bueno. Y acá viene más, cáchate. Hoy día no va a ser un día muy divertido. Definitivamente. Esta es la, la magia del sur. Esto es peor de lo que pensaba. patio Y se suma a lo que ya había Es como para Dejarlo como está y olvidárselo ¿verdad? No está fácil Ayer llovió increíblemente harto Y este plano que tenemos acá Ahora tiene agua corriendo desde allá oh. Y acá, a ver Acá ya va corriendo y acá está hablando. Está hablando, hablando, hablando. Nuestro camino cooperó. Nuestro camino está hecho bolsa. Esta agua que viene de acá... No, mientras más lo miro, más siento que estamos hasta el coque Esto está quieto. Por suerte. Donde está quieto? Acá está corriendo... ¿no? ¿Esta agua de dónde viene? Sale por acá claramente, pero antes de aquí salía de acá abajo, esto puede ser de la lluvia pero... No sé... Huella. Acá hay un problema grande Y se ha estado ablandando porque se nota que el gim... la, la, la, la... Se ha estado ablandando porque se nota que las huellas del Jimny están... Están marcadas Problemita, problemita, y esta agua viene corriendo acá arriba de arriba y acá todavía lo debo correr de dónde vienes de acá como esa agua de ahí también corre esta viene allá arriba oh, qué loco que anda! no ah, pensé que era un brote Viene, de dónde viene Ya estamos a la altura de la camioneta acá Y sigue por acá Y sigue por acá y corrió un montón Y sigue por acá Acá hay una poza al otro lado De acá empieza Y esta poza Viene de acá, pasa por acá. Viene subiendo desde acá. Oh. Y si les soy bien sincero, no voy a poder ver desde dónde viene porque nos topamos con el límite del terreno. Ahí está. ¿Caché esa weá. Eh? Está fuera del terreno, pero permiso oh, bueno. tengo la mitad de la superficie de cuerpo de una vaca y no puedo pasar esa vaca cáchate oh. ya esto viene del cerro esta que viene acá la miré hace tiempo y se va por el costado del camino para allá arriba. Acá, <ríe> acá hay un problema grande. Estas no son las zapatillas más impermeables del mundo. Ahora, acá ya corre un río. A ver, no voy a bajar por acá porque... Estas zapatillas no, no son las mejor para el Jeep Fan Race. ¡Oh! <risa> Cachinseto. esta oh, no, no, no, no, no, no. No, vamos a retroceder Otro lado. ¿Por aquí? ¿Por qué me puse esta zapatilla? ¿Por qué no me puse las botas? No, porque hay que hacer más difícil. Ya, esto es una cascada. Y esto está funcionando perfecto. Pero esto es una cascada. Y no es todo el agua, porque una buena parte se está yendo por allá arriba. Y aquí, ¿qué pasó aquí? Ahí corre un hilo. Un hilo pequeño, pequeño, pequeño. Acá no sé qué está pasando. Este ya no es prioridad. Dejó de ser prioridad hace 5 minutos. Esto es de la lluvia. Y está estancado ahí. Ese me da lo mismo, no corre. ¡Oh, shit! <risa> <risa> ¡Nuestro terreno está tan La bodega, sin esta zanja, ya no la tendríamos con nosotros Y ha aguantado unos vientos, tabores pobre, ni siquiera la ha terminado Es <risa> una guerrera, ya, pero de entrada Yo me veía haciendo saltitos de bicicleta, contento y feliz, güey Más lo pienso más siento que algo salió mal con este drenaje de acá y la realidad es que debería solucionarlo de acá ir a meterse allá adentro y hacer una sequía dentro del terreno no tiene ningún sentido porque esto claramente se saturó y esta no sé para dónde querían que fuera pero no fue para ningún lado y yo creo que eso es lo que vamos a hacer vamos a sacar la maquinita rapidito y pues este... ¿A, -a, ¿a dónde esperaban que fuera a parar esto? <ríe> al pantano, <ríe> a mi pantano no, porque está tapado, debería ir para allá. Allá cae el agua. Pero alguien tapó acá. Me voy a meter acá nomás y... Me voy a meter... Hago un... Meto tres palas ahí, soluciono todo el problema. Así es que... una vez para guiar el agua que sale a un manantial que está justo por ahí La buena noticia y es que esto se secó, casi de inmediato. Ahí hay una poza todavía, pero estamos más o menos a salvo con el estacionamiento. Ya que por esta sequía no está corriendo mucha agua, ahora voy a agrandarla en línea recta al lado de la bodega para dejar más espacio el camino. 25 natas subterráneas más tarde Acá, acá mira cómo está brotando ahí. Esto Esto íbamos a tener Que verlo sí o sí Y ahora tenemos que sacarlo para allá Sé que esta zanja está súper cerca del camino Pero tenemos un poco más de espacio De lo que teníamos antes, solo que Ahora está la zanja Ha, ha, sido... ha sido muchas Muchas más sorpresas De las que esperaba Como sale el agua, ya, lo que viene ahora es la parte más crítica, que ¿no? es el estacionamiento. botando aceite en el brazo claramente no oh, ay cilindros calentitos man. te veo seca oh, porfa dime que no estoy botando aceite oh, te veo seca por lo menos ah, el plan es hacer una B sutil sutil sutil para que el agua se vaya por esa B Si no le saco la profundidad, es, la bodega va, va a empezar a, va a empezar a hundir, weón. Bueno. Atlantis. Esto sí o sí me debería sacar, bajar el nivel. Acabo de ver el timelapse y como que el nivel Tendió a A bajar con todo Y después subió al toque Volvió a subir porque volvió la ola desde allá Para que aparecer. Ahí veo que hay un... una laguna Y eso me tinca que oh, Eso es solamente Esta ramita Esta ramita me tiene el nivel arriba con todo, Pero si yo dejo Estas cuestiones acá Agarro un palito Cualquier o bueno? Está lleno de palitos y no puedo elegir uno Cuando hay demasiadas opciones han cachado que uno no puede elegir Observamos con el palito Y esto lo podría incluso mostrárselo gráficamente Justo ahí Fíjense en esa posa y ese nivel Y cómo va a pasar toda el agua por acá ¿Quién necesita una pala cuando tienes palito? Bajó el nivel tanto como pensé, al menos ella está corriendo. Ya, espero muy sinceramente que esta sea la última vez que veamos el estacionamiento como un pantano. Aquí va el todo por el todo, espero que funcione, dedos cruzado. vamos arriba. <risa> Esto es más o menos lo que teníamos en mente Los dos drenajes que van a los costados de la bodega llegan acá al centro De aquí al centro se va muy marcado por acá al medio porque desde acá hay un alto y acá hay un alto Esta es una zanja que cruza por la mitad Luego lo llevamos al lado de la estación de lavado y nos aseguramos de que con el alto de allá que le hicimos a la casa nunca más vayamos a tener una posa en la casa esto, se lo muestro de, desde esta perspectiva se nota perfecto que el terreno está todo el rato bajando para allá y esto está todo el rato bajando para allá y se va a la zanja o se va directamente al patio Ahora queda por hacer la parte de adelante que ya que estamos en este nivel de motivación <risa> hagámoslo al tiro Ahora lo más divertido es como pasar de aquí para allá porque esto es barro saturadísimo, saturadísimo, saturadísimo, saturadísimo, saturadísimo. Si meto la pata ahí probablemente no salga nunca más y no me encuentren, así es que voy a darme la vuelta <ríe> oh, Esto también lo tenemos que arreglar Esto, bueno, el arreglo de todo esto va a ser en función de si es que logramos hacer saltos acá, porque, bueno, esto está difícil uh, ¿Por qué estoy con estas zapatillas? Son más cómodas que las botas, ese es el motivo ¿Sabes cuál es? Cáchate esta. Esto es lo que va pasando acá Y allá está todo mojado Acá está todo bien barro Pero porque llovió Y acá escucho una sequía Esto no lo había escuchado Esta es la sequía que viene de arriba lejos. ¡Cacha! La mandan por entremedio medio del cerco con el palo puesto ahí A ver si funciona Funciona y tenemos la máquina en el patio oh no bueno, puedo pasar por acá acá acá ¡Hop! eso fue fácil no era mi intención que la estación de lavado terminara así pero esta sangre hay que correrla. ¿no? <risa> tan difícil que pude poner esas piedras ¿no? y ahora mira No mal recuerdan, esto de todo nuestro jardín por acá abajo es un pantano, así que vamos a hacer eso mismo. Estamos moviendo una luz desde allá arriba hasta acá. Si alguien se pregunta por qué no me he topado ni he roto ni una cañería, es porque sé más o menos dónde están. Porque sé que de ahí sale una de agua y una eléctrica hacia la casa. Así es que aquí me concentré en no cavar mucho simplemente levanté el nivel con la tierra que había atrás uh, estoy a punto de morirte un rato con la tierra que había atrás en el estacionamiento ahora, ahora acá en el patio sé que no tengo nada igual me voy a ir con cuidado pero la idea es desnivelar esto desde acá desde la sequía hasta la casa me estoy mojando sí así es que hay que rellenar ese hoyo vamos a tapar estos manantiales y espero que eso no salga horriblemente mal y que esto solucione hartos problemas eso hay que esperar a que se seque harto rato <risa> harta paciencia menos como me esperaba era obvio que no iba a ser fácil así es que tenemos acá el manantial que está saliendo de la mitad del patio que es el equivalente a eso que está ahí atrás hice esta zanja para que drene lo más posible la tierra se seque y ojalá este segmento que está acá al medio compacte porque ahora tenemos todo inclinado hacia este lado cayendo el agua hacia afuera lo debería atajar esta zanja y llevárselo para afuera no sé si funciona realmente, ahí viene corriendo el agua, pero aún así, eh, tiene mucho más sentido el patio. <risa> tiene mucho mucho más sentido. Toda el agua que va a venir de la lluvia, acá no se nota, pero yo lo veo claramente que todo va a caer para acá a la derecha. Después todo lo que caiga allá va a caer hacia acá y el patio ya no se va a inundar. Está todo en pendiente, así es que me quedo tranquilo con eso. Voy a esperar a que seque, o voy a ver desde dónde sale ese manantial Y con esta otra lo mismo, ya no puedo seguir trabajando porque la tierra está saturada de agua Y ahora no está lindo claramente, pero no me preocupa porque necesito que seque primero Ojalá que las cosas vayan mejorando a poquitito Y por mientras, el agua sigue corriendo Y no va a parar de correr Yo pensaba que de acá había una poza de agua nomás pero por allá arriba está seco, seco, seco, y acá está saturado de nuevo. Yo creo que este patio en invierno no sirve para nada. Mira, mira cómo corre todo, weón, el terreno brasil. ¡Qué! Oh, mini. Pobre mini, weón. Acá arriba, esto iba funcionando súper bien, de hecho. El agua justa por el centro y te olvidáis de. De caerte a la zanja, de destapar la zanja, todos esos problemas. Eh, la entrada se secó. Esta bajó de nivel finalmente. No sé por qué, pero tiene personalidad propia. La que va por acá al otro lado va con... No, no va con poca agua. Fíjate, aquí está casi estancada. Y mira cómo corre para allá. ¿La bodega aún sobrevive? Vamos a hacer un bolito con el drum para mostrarles cómo quedó el patio. Esto es un desastre, esto lo tengo que dar pendiente para que drene rápido porque no drena nunca. Las raíces nos están tapando con la hoja y esta intercepción que hicimos acá quedó también bien. Todo el agua cabe para allá. Ahí está. Se va, se va tranquilito por allá y se agarra con la otra cuestión y ya me olvido del agua. A esto lo va a tener que echar ripio, pero necesito que se seque porque está saturado a ese nivel. Y estos son mis últimos intentos de tratar de controlar un poco el el problema de el manantial de la muerte. Y ahí hay pegado y ahí hay seguido volando Vuelo oh, de precisión 0 de 10 ah, Debe practicar ¿A dónde le pegaste? Este es el primer día de sol en harto tiempo Y acabo de aplanar acá Se seque y se endurezca, ojalá pronto Hoy día no va a pasar eso Pero vamos avanzando y vamos lo cada vez más liso Trabajé esta zanja de acá atrás La dejé mucho más profunda de lo que estaba A punta de pala Saqué toda la tierra que había tirado acá encima, que fue una tontera porque me estaba haciendo la pendiente hacia la bodega. Y la bodega misma la hemos reforzado bastante. No... Me falta madera, pero tenemos la esquina. Bien. Me metí a trabajar acá porque estaba como con ánimos de nada, pero... Me motivé y... <ríe> avanzamos más de lo que pensé que iba a ser. Recién me saqué las botas y me di cuenta que logré secar esta sequía hacia allá ahí está la, el manantial que es lo que la mantiene con agua y todo el resto se está yendo hacia allá así es que si logramos hacer que toda esta agua en vez de hacer una isla alrededor de la bodega se vaya directo por allá y para afuera o oh, para vale, el estacionamiento sería perfecto eso se debería estar endureciendo todo porque esto en un momento era un, un barrial muy saturado de agua Hola a todos mis patrones, señores y señoritas, estamos reforzando la bodega, es todo un desastre, pero vamos avanzando a poquitito, el tema del agua no está solucionado ni por si acaso, pero esta es la situación actual del estacionamiento, decidimos hacer un desnivel para que pase toda el agua por el centro, así es que acá levantamos y quedó todo de costado, y el agua secamos esta sequía y ahora está pasando por allá, para allá. ¿Se mire de donde se mire? Creo que esto es una pésima idea. ¡Venga con papá! Son la orquídea. 95. Estoy, pero tan emocionado. Lo único que quiero es echarlo a andar: ir a comprar pan. ¿Está ahí? ¿Acelera? Sí. ¿Vamos? Vamos. ¡Qué lindo! Man? Ahí suena bien, güey. ¡Suena bueno! ahí no lo Tenía tirado. Hermoso. Han pasado varias cosas este último tiempo, pero las canaletas siguen aquí, ahí y allá. Mañana se vienen nuevas lluvias. Tengo que arreglar eso, tengo que arreglar eso. Hay que enderezar estas cosas. Como que esto es lo mejor que voy a poder ocupar para... Mm, deberían ser galvanizados pero... Sin, est sin esta canaleta se nos llueve todo acá, así es que... Sí, antes de que empiece a llover de nuevo, hay que subirse a arreglar esto. Esto es lo que mantenía nuestra canaleta en posición, Cáchense. Estos micro pernos de Volcanita deben ser de una pulgada o menos. Y están como a la... se parece... Está la... No, no, no me acuerdo cómo se llama, como la fachada de la casa ¿eh? que es todo acá Este celular está malo para enfocar hoy día ¡Gracias una ver sobrepuesta y me falta hacerle algunos detalles. Tiene Allá atrás tiene unas guatas que las tengo que nivelar para que el agua no se acumule, que creo que fue una de las principales cosas que pasó para que esto se cayera. Acá tengo un doblez, pero no me voy a preocupar de eso porque tendría que sacar la canaleta, volver a instalarla. Quiero que, quiero que esto funcione nada más. Hay que ir con un soporte extra para ocupar afinando detalles, pero la verdad es que da pena porque... No era una pega que estuviera tremendamente mal hecha <ríe> La pobre fachada quedó como colador Pero por ejemplo, estos dos quedaron firmes Esta pieza ya no la voy a poder sacar más de acá Esta canaleta no se va a caer nunca más Aparentemente habían hecho muchas pruebas De dónde meter los hoyitos Para llegar al soporte Que está acá atrás, que se nota Ahí tiene que haber una costilla de madera Y era cosa de achuntarle y una vez que la chuntáis, esos pernos largos están pasados hasta la madera del, de la estructura de la casa. Pero por ejemplo, hay, hay un par de hoyos acá, y aquí se nota que no va a llegar a ningún lado, es pura pluma beat, se siente como pasa el perno. Y la mayoría estaba corrido por un par de centímetros. Estoy seguro, donde no, tengo que arreglar el de allá todavía, no, no he llegado hasta el final, pero estoy seguro que esto no se va a caer. Lo que me tiene preocupado es que va a gotear por todos lados, porque ya está todo tan chueco que... Esa guata la tengo que sacar de ahí, si no va a caer el agua como loca. Este, mira, este, este te apuesto que está flotando acá. Uh, casi, casi, casi. Aquí está el refuerzo de la casa, acá está el soporte. Acá lo intentaron, este te apuesto que si lo tiro se sale. Mira. Entonces acá atrás hay plumavit, de hecho aquí veo para el otro lado. Ese también tiene pluma atrás pero si te corrí un par de centímetros y te alineáis con los clavitos acá seguro voy a encontrar madera así es que sí, cuando instalen sus canaletas agárrense de algún lugar firme y no dejen que los pernos sean, pasen a la pluma y pongan pernos más o menos largos porque estas cuestiones no llegaban a ningún lado este tubo este tubo está hasta la mitad de puro sedimento porque esta parte de acá estaba más alta y se está tapando, está acá hasta la mitad de puro de pura tierra y en la entrada en la entrada el agua estaba corriendo y está igual que como está ahora Todo, imagínense al otro lado toda esa tierra pero hasta la mitad del tubo así que estuvimos una tarde de meter máquina y profundizar esta zanja, una tarde en verdad un par de minutos <risa> Y lo último que sacamos fue este lado de acá, entonces profundizamos todo hacia allá y al final sacamos el tapón. Y corrió tanta agua que se llevó toda la tierra, toda la tierra ahora está acá. Y destapó el tubo solo, así que no hubo ni que meter pala. Lo pensamos bien, se limpió solo y no fue mucho trabajo, así es que este, este tubo que pasa por el camino está funcionando bacán. Ahora el drenaje del estacionamiento, si bien está funcionando y la otra zanjita está casi seca aún está así de blanda y esto no alcanzó a secar antes de la lluvia. Esta cuestión de acá un pantano y la zurrón <ríe> lo deja bastante claro. Si te metes ahí eres hombre muerto menos que vaya a fondo. Así es que van a caer nuevas lluvias ahora y esta no va a terminar de secar. Así es que toda esta parte de acá está totalmente inutilizable. Sabía que podía pasar, esperara, esperaba que pasara, que, esperaba que no pasara, pero pasó. Y nada ¿no que hacer, solo queda esperar. Agrandé un poco el puentecito para la Valentina porque una vez se cayó de poto ahí. veces <risa> se dan ganas de tener una cámara grabando todo el día, porque pasan cosas espectaculares. El día está hermoso. Y esto, no, esto no, aún no seca, pero el solcito le está haciendo bastante bien. He seguido profundizando sequías y ahora le voy a meter un poquito de tiempo al, al jardín que está para la pata. <ríe> para llegar allá oh, hay que pasar por acá porque esto está muy blando todavía. Y acá debe ser un pantano. A ver, probemos. Oh, cacha, como, como se endureció. Esto era puro. Era barro saturadísimo, no, no tenía forma de nada. Y acá va a tocar harta pega. Y acá sale otra vertiente. Esta aquí más adelante vamos a ver qué hacemos. Por mientras vamos a dejar más bonito el jardín, que está bastante indigno. <ríe> Sobre el pasto que sacamos acá, este ya Lo estaba mirando el otro día y ya tiene algunos brotes más. Va a volver a salir pasto en un rato, así es que le quiero dar forma al terreno y que drene hacia afuera de la casa. Ahí me quedé un poco alto, ahí ya no me quise meter porque me topé con otra vertiente. Y cuando se transforma en barro, es súper tedioso de trabajar con la máquina porque no sé qué a dónde lo dejáis, no lo podéis formar y después no lo podéis pisar. Que fue lo que nos pasó exactamente ahí. Me gustaría ver una foto de cómo estaba antes, a cómo se ve ahora estar, estar, tan buen, estar tan vuelto loco haciendo cosas acá en la casa, me pasó la cuenta un rato, así es que Vamos a hacer esto y lo que es jardín lo vamos a dejar hasta ahí Falta todo eso, así es que me lo voy a tomar con calma Había un chico que me comentaba del pastito que estábamos dejando todo lleno de barro Es pastito, crece en unos meses y no hay problema, va a quedar mucho más bonito porque esto no tenía ni un nivel, no sé si se nota en la cámara, está lleno de zanja y camote y es un motocross. Aquí vamos a poder caminar tranquilo, el pasto lo va a firmar porque asumo que pasto va a crecer, porque algo de agua tiene y, y el clima acá es una locura. Eso lo voy a poder hacer recién cuando seque, que va a ser en una semana más yo creo, porque esto se demoró semanas en secar y a eso no le pega no le pega luz. ¿cacha? Esta parte ya está trabajable y a esta parte le pega bastante luz las pocas veces que hay sol, que hacen mucho efecto en realidad acá ya se empieza a poner más blando y están las huellas de la bota. y ahí pareciera que peso lo mismo que una vaca <risa> me montí como, como un vacuno ¿Sí? así que sí, esta parte está terriblemente blanda este, este triángulo donde estoy parado es la punta que tocamos y movimos mucha tierra, y mucha tierra que era puro lobo y no ha secado desde entonces, ha pasado casi un mes creo estuve, este último tiempo estuve encontrándome conmigo una experiencia bastante traumante así es que deberíamos empezar a recuperar contenido porque sé, pasé unas semanas bastante deprimentes la bodega sigue en pie todas estas maderas van a ser los refuerzos que van a ir en esta pared y esta pared luego de eso tenemos que hacer Repisa, mesa y... Y tenemos que hacer las puertas claramente. <risa> falta esa y falta esta. Por más que profundizo esto, que ya está a esta altura de un cráter, hice hecho, he hecho, he hecho un bump. Hice un bump. <risa> eh, porque quería ver si es que esta se secaba. Y esta... No, no sé si el piso está tan... Bueno, acá estoy entre la duda entre dejar esta zanja y hacer esa ya que se da la vuelta a toda el... No tiene mucho sentido, no sé qué va a pasar acá todavía, pero tengo que esperar a que esto se seque un poco más. Y los saltos están detenidos, pero detenidos, detenidos. Están congelados. Y estoy hablando solo. Y yo creo que eso es todo por el video de hoy, así es que si te gustó este video, que se demoró un mes en editar. Y varias reflexiones en retomar. Dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría enchular su patio, o poner sus canaletas, o le dan... No sé qué más hicimos en este video. Pasó demasiado tiempo y ya se me olvidó todo el material. Ni siquiera lo he visto. Hoy día lo... me tengo que poner a editarlo en la tarde. Sin falta. Compártelo. Ya perdí la práctica totalmente. Nos vemos en el cerro.